Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video lo que te quiero explicar es a cómo encontrar música sin copyright y de uso comercial totalmente gratuito. Para eso vamos a utilizar tres páginas. Vamos a ello. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y la primera página que veremos para encontrar música comercial para nuestros videos es SoundCloud.com. Entonces lo escribimos aquí en el navegador. Estando allí le damos clic a la página de SoundCloud y aquí podemos registrar nuestro perfil en Facebook o Google bueno una vez registrado nuestro perfil nos vamos a la parte que dice librería y allí podemos encontrar música ya sea por likes, playlists, álbumes, estaciones gente que sigamos entre otras o podemos buscar aquí arriba en la barra de búsqueda por un género específico por ejemplo Shield bueno de esta manera ya encontramos unas canciones sin embargo estas canciones no necesariamente son de uso comercial entonces nos vamos a donde dice Tracks o Pistas y una vez le damos aquí se nos habilita una parte llamada filtro de resultados la opción que nos interesa es en la que está la c de Copyright y donde dice para escuchar le damos clic aquí y le cambiamos el modo a para uso comercial una vez le damos clic allí nos vamos a la canción de nuestro interés para verificar que si sí sea de uso comercial entonces le damos clic en el nombre de la canción y nos vamos aquí abajito le damos en mostrar más y como ves aquí abajo te dice qué tipo de licencia tiene te dice el nombre de la canción Shield day el nombre de la, del artista y bajo qué licencia está en este caso está bajo la licencia de Creative Commons si le damos en abrir aquí nos mostrará más información y Aquí mismo te dice que tú puedes compartirla, copiarla, redistribuirla de cualquier manera O adaptarla, transformarla y construir material para cualquier tipo de uso, inclusive el comercial Bueno, una vez ya sabemos que nuestra música eh, sí está libre de derechos de autor Entonces le damos en descargar gratis aquí Y esperamos que cargue la página Una vez cargada la página le damos en el botón que dice descargar y le damos en Conectar con nuestra cuenta de SoundCloud, en este caso le decimos que Conectar y Continuar y le damos nuevamente en Descargar una vez descargada la canción le damos en Guardar y la guardamos en una carpeta o en el escritorio, si es de nuestra preferencia ahora, para citar esto en nuestros videos podemos copiar esto tal cual así como está aquí abajo o puedes mirar en la descripción de este video un ejemplo de cómo lo puedes citar bueno, la segunda página que utilizaremos para encontrar música es el mismísimo YouTube entonces para encontrar música en este caso vamos a utilizar un canal y aquí abajo te estaré dejando el link de más canales que cumplen la función del que te voy a mostrar entonces en este caso buscamos el que se llama Blog No Copyright y le damos clic aquí bueno, una vez nos haya cargado nuestro canal, entonces lo que hacemos es meternos dentro de él. Y en este caso lo que haremos es buscar en las listas de reproducción un género que nos interese. En este caso, por ejemplo, la música relajante. Esta pequeña pausa solo es para decirte que si te está interesando el contenido que estás viendo en este momento, te invito por aquí abajo a suscribirte a este canal sin más que decir, sigamos con el video una vez estemos allí dentro de la lista de reproducción escuchamos alguna canción de nuestro interés y cuando ya tengamos la canción de nuestro interés nos vamos aquí abajo y nos damos a aquí donde está la descripción y le damos en mostrar más entonces para utilizarla lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la parte que dice licencia y aquí mismo nos dice que podemos utilizar esta canción en cualquiera de nuestros videos siempre y cuando incluyamos la descripción que está aquí abajo y la copiamos y la peguemos en nuestros vídeos entonces le damos seleccionar copiar y lo pegamos en la descripción de nuestros vídeos si quieres ver cómo se hace por aquí abajo en la misma descripción de este vídeo podrás ver cómo hacerlo ahora para descargarla nos vamos aquí arribita en donde dice descarga gratuita y le damos clic a este link le damos en descargar y lo único que nos pedirá es nuestro primer nombre y el correo al que queremos que nos llegue lo que sería la canción de esta manera se puede descargar música desde youtube bueno nuestra tercera página pero no menos importante para conseguir música es la biblioteca de youtube entonces para encontrarla es muy fácil nos vamos aquí a nuestra foto de perfil de nuestro canal y le damos en donde dice youtube Studio una vez nos cargue la página le damos clic aquí y bajamos este deslizador hasta la parte que dice Biblioteca de audio Estando allí tenemos tres secciones, una que dice Música Gratuita, Efectos Especiales y Destacadas. En este caso nos interesa la que dice Música Gratuita. Para utilizar esta biblioteca es muy fácil. Nos vamos a este pequeño embudo y le damos eh, para este primer ejemplo, por ejemplo, en Atribución Obligatoria además le decimos que queremos que el género de esta canción sea por ejemplo cinematográfica y clásica y le damos en aplicar y finalmente por ejemplo que tenga una duración específica Entonces le damos en duración y le decimos que nuestra canción dure más de 3 minutos y le damos en aplicar ahora para descargarla es muy fácil Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic en descargar e inmediatamente él nos lo descargará en nuestra carpeta de descargas o donde tengamos destinado para utilizarla ya en nuestros videos. entonces nos vamos aquí en donde dice tipo de licencia y él mismo nos dice que podemos utilizar esta pista de audio en cualquier vídeo incluido los que se moneticen sin embargo debemos incluir unos datos de atribución en la descripción del vídeo le damos en ver detalles y es súper fácil él nos dice que esto es lo que debe ir en nuestro video es que solamente le debemos dar en copiar y pegamos eso en la descripción de nuestro video, quieres ver cómo se hace, te invito a ver aquí abajo la descripción de este video, le damos en listo y de esta manera tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar unas canciones para el segundo ejemplo le damos quitar a esta que dice, que dice atribución obligatoria y la cambiamos por ejemplo clic aquí, donde dice atribución no obligatoria como ves, ahora que cambiamos el filtro a atribución no obligatoria, aquí en tipo de licencia ya no nos aparece el signo de 12C o la C de copyright, sino el símbolo de YouTube. Y si le damos la descripción, verás que ha cambiado. Dice, puedes utilizar esta pista de audio en cualquier video, incluidos los que monetices. Sin embargo, la, la atribución no es obligatoria lo que quiere decir que por ejemplo no, tengan, no tenemos que pegar nada debajo de nuestra descripción sencillamente descargándola y utilizándola en nuestro video eh, ya estamos cumpliendo la ley ya que toda esta música es hecha con el fin de poder utilizarla en videos que se moneticen y no incumplir reglas de derechos de autor ahora que ya sabes cómo encontrar música para tus videos por aquí te estaré dejando otro video en donde te explico a cómo poner esta música en un programa de edición de manera súper sencilla